Que también en esta última asamblea se decidió eh, convocar a las comunidades para que sean ellos que decidan, como nosotros siempre lo, lo hemos hecho, que son la comunidad que deciden, porque como te digo, ya van unas cuatro asambleas, donde eh, no a la planta de lo que la, la gente siempre ha dicho en esta comunidad y eso le pasó a la nueva dirección del bloque que yo siempre lo dije, aunque yo me aparte de lo que es esas negociaciones de ese minibú, eh, tienen que ir de padre Leo, tienen que llamar a las comunidades para que sea ellos que decidan, no que decida un grupito. A ellos no hicieron caso, a mi consejo, que lo hicieran así, y esa fue la consecuencia. Si Jacobo se hubiera negado rotundamente, a un no. Esto eh, hoy no le estuviera afectando a él. Pero Jacobo dijo, hagan lo que ustedes crean. Entonces, ahí decir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 o sea, lo, lo, lo juramentaron en el bloque y luego, hoy en día, con este tollo que hay, ya hoy en día hay muchos que se quieren limpiar, la cual ya no hay tiempo para limpiarse. Ellos se reunieron, ellos cuatro, Francisco, Parra, Ramoncito y me parece que, que este muchacho eh, disciplina, me parece, no estoy segura. Pero ¿qué sucede? Que después, antes, antes de que ellos salieran a hacer su diligencia, a hacer la conexión con la gente de la planta, él tenía que poner un stop. Jacobo tenía que poner un stop. No. Porque con la boca que dijo, hagan lo que ustedes puedan. Esa misma boca tenía que usarla para decir no una negativa rotundamente ahí él falló